Ahora salimos de vacaciones, almorzamos afuera, vamos al cine, nos damos gustos. Eso mantiene unida a mi familia. La estabilidad económica mejoró nuestra calidad de vida gracias a una economía hecha por bolivianos para los bolivianos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 10 años de estabilidad económica.